Hola, el día de hoy te quiero enseñar a restablecer y restaurar Photoshop de manera súper rápida y sencilla Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y es, por ejemplo estamos trabajando y decidimos personalizar nuestro espacio o sin querer desplegamos algunos paneles que no queríamos de esta manera Pues no te preocupes, esto es súper fácil de solucionar, entonces nos vamos primero que nada a ventana y aquí le damos en donde dice espacio de trabajo, estando allí nos vamos a donde dice restaurar aspectos esenciales y listos, lo dejamos como estaba antes, espero que este tutorial te haya sido de mucha ayuda y si es así déjame saberlo aquí abajo en los comentarios, por aquí arriba te estaré dejando otro video Bueno, como sé que este tutorial te fue de mucha ayuda, por aquí te estaré dejando el canal y más videos y contenido de calidad para que puedas seguir viendo